Hola, bienvenidos a mi canal Traemos otro nuevo tutorial También diferente Vamos a hacer una velita En este cuenco O mini pecera por la forma Y vamos a hacer Una primera pieza Con parafina De la normalita Vamos a hacer una figurita Que va a ser con este molde Ya veréis que es Le vamos a añadir color con las crayolas tenemos en rojo y en blanco y después una vez que tengamos esa pequeña velita que colocaremos en el fondo de nuestro recipiente le echaremos por encima parafina en gel a ver si os gusta el resultado empezamos encendiendo nuestro hornillo poniendo la parafina al baño maría para que se funda tenemos parte ya fundida nos, ya nos llega reservamos lo que nos queda para la crayola roja porque ahora vamos a utilizar la mitad de la blanca ya veis se parte fácilmente con la mano pues la mitad para adentro. y ahora ya veis que al remover enseguida coge color se funde muy fácil muy rápidamente esta crayola Ahora que tenemos lista la, la cera voy a cortar bastante trozo de mecha, va a ser más largo que el recipiente y la introduzco en la cera para, para afinarla. Así la dejamos escurrir un poquito y estiramos en la mesa, que se nos quede un poquito pegada, cogemos la, la aguja que tenemos para, para enhebrar. Aún, aún está blandita la cera, lo que es la, nuestra mecha, pero no importa. Bien, enhebramos un poquito la aguja, que nos salga un trocito, dos centímetros más o menos. Bien, desde, vamos a colar la aguja por dentro del molde. Desde la parte interna, buscamos por el dibujo que nos va a hacer la figura, la parte, la mitad, y sacamos la aguja. Vamos a tirar de casi todo el, la mecha, ya veis que es sin dificultad, dejamos eh, como un centímetro en la parte que ahora queda superior y le vamos a poner un pincho. El pincho es para sujetarla y que cuando echemos la parafina adentro no se nos cuele también la mecha. Y además a la hora de quemar queda mejor así. Que esté tensa, quema mucho mejor. Le voy a echar un poquitito, solo un, poquit un poquito de, de color blanco, de la parafina blanca. Para darle unas, unos toques. Y ahora con el resto lo he hecho en mi molde de pastillas. Ya veis, es un molde de pastillas de jabón. Eh, ¿Dónde encontrarlo eh, Grandes superficies online O también hay alguna tienda de manualidades Bueno, ahora sí, hemos puesto el, lo que nos queda de parafina a, a seguir fundiéndose Mientras, le voy a dar unas vueltas al molde Que tiene un poquito de, de parafina teñida en blanco al moverla no nos queda reposando abajo y al echar la otra cera pues quedaría mal bueno voy a dejarla ya reposar mientras se va fundiendo la, la otra parafina a la que recordemos le voy a añadir la crayola roja ya está, he eh, vuelto con la parafina fundida ¿Veis? Vamos a echar toda esta crayola. Quiero que se note bien el color. También podéis observar que ha teñido rápidamente la parafina. Bueno, os preguntaréis qué figurita hay en este molde. En muy poco tiempo veréis qué es. Aprovecho para... Recordaros que, que os suscribáis si aún no lo habéis hecho, eh, activéis la campanita para recibir notificaciones de cuando subo un vídeo. Si os gusta el vídeo, os está gustando, os gusta mi canal, darle al like, pulgar para arriba para los algoritmos. Y bueno, espero que esta vela, que por ahora aún sigue siendo un misterio, os vaya a gustar. Estoy separando el, el agua porque voy a necesitar tener más cerca el molde de los jabones. Bien, no os preocupéis si os eh, cae algo por fuera, en muchos moldes suele pasar. Es un molde de silicona y se puede retirar fácilmente la cera que cae por fuera. Ahora con la que me ha sobrado de este molde, la abierto en, en las pastillas de jabón. En el molde de pastillas de jabón Bien, ahora tengo esta olla Este cacerola, mejor dicho eh, Ya vieja Especial para la La cera de gel La parafina en gel Voy a coger un trozo El que creo que voy a necesitar eh, Un dato importante sobre esta, este gel eh, Necesita más temperatura Tarda más tiempo en fundirse o sea, no os desesperéis, eh, se funde, pero tarda más. Bien, ya tengo la, la otra pieza, la de parafina normal. Eh, ya seca, bueno, seca ya eh, en estado sólido. Y vamos a desmoldarla. A ver qué es. Bueno, eh, no se ve muy bien esta imagen, pero es un una rosa, un capullito de, de rosa. Podéis ver algún toque en blanco, que le ha quedado de la cera que le eché antes. Voy a cortar ahora el exceso de mecha. Y con, con un cuchillo voy a cortar también el exceso de, de cera porque quiero que se me asiente bien en el, en el cuenquito de cristal Damos el exceso de, de parafina que nos quede una superficie lisita y que al ponerla dentro del tarrito de, de cristal, quede bien centrada. En esta ocasión, en otras, o a lo mejor queréis que la figura quede a un lado. Asienta bien. Pues ahora vamos a pegarla. ¿Qué hacemos? Por la parte inferior, voy a aprovechar que está caliente el recipiente del baño María, le aplico calor. Y lo sujeta un poquito en el vasito. Y ya está sujeta nuestra parafina, vela de parafina, en el tarro de cristal. Ahora, la, vela de, la cera de gel. Bien, no está líquida del todo esta vez. No la, he, no la he calentado más porque quiero que me haga un efecto especial. Al echarla sin que esté diluida del todo... Que esté un poquito gomosa. Vamos a, cons a conseguir que nos queden. Una especie de burbujitas. ¿Queréis que nos queden las burbujas? Calentarla más. Y a mayores. Darle un gol unos golpecitos al. Al tarrito. Para que vayan subiendo las burbujas. Pero yo quiero este efecto. Que queden burbujas. Alrededor de esta rosa. Ya veis que le. Cuesta más caer incluso a, esta, a este gel. Pero bueno, no me ha llegado. Me, me ha sorprendido, no me ha llegado. Por poco voy a añadirle más. Voy a calentar más gel. Un trocito más. Quiero que me rebase un par de centímetros la rosa que tengo dentro. Bien, esperamos a que se vaya fundiendo y mientras voy a ponerle el tutor a la mecha Para que nos quede centradita Una vez vaya enfriando la la, vela de, la cera de gel estoy dando unos golpecitos para que también se asiente en la base Que no me quede tampoco un exceso de burbujas Ver estos golpecitos es lo que debéis hacer cuando lo queréis que no os queden burbujas Bien, echamos ya la otra parafina en gel que acabamos de fundir y hasta echarla toda porque me va a hacer falta esta poquita que he añadido. Bueno, este es, esta es la primera vez que hago esta vela, la tenía en la cabeza. Y la he hecho ya así en directo. No he hecho ninguna prueba antes. Eh, los trucos y consejos. Porque he hecho otras parecidas. Me gusta arriesgarme y buscar ideas nuevas. Y bien. Aquí estaría ya... Ya se ha enfriado el, el gel. Vamos a cortarle el exceso de mecha, esta mecha parafinada la podemos utilizar en otras velas tranquilamente, y eso sí, vamos a ver, a pasar la prueba de algodón, a ver si enciende bien. Bien, a la primera ha encendido, esto es gracias a que la mecha está parafinada, aquí bueno la imagen no se aprecia bien la rosa, el capullito de rosa, queda mejor en fotografía, pero este es el resultado final con las burbujitas que le se ven alrededor. Nuestra rosa capturada en gel. Muchas gracias por verme.